Soy Slowbro tu amigo Slowbro y volví después de mi viaje por la Antártida. Y resulta que Sitra me dejó una carta que dice que no puede manejar el canal. Así que yo haré este video. Por si no me conoces, chucha madre, aquí te dejo un video de mí, y hecho por mí. Hola, soy el alma de Slowbro, para un momento el video para decirles que si no se suscriben y apoyan al canal, iré a por ustedes y sé que no quieren esos sucios, así que suscríbanse, dejen su like y de paso comenten, o Slowbro irá por ustedes, ja, ja, ja, pinche risa trabada jaja. Ja. Hola, sean bienvenidos al noticiero Slowbro, resulta que el guacho de puto digo Putin, anda haciendo huevadas y bueno vamos a verlo jaja. Y bueno esas han sido las palabras del Putin y bueno me chupa un Pikachu lo que diga el Taca Taca. en un momento volvemos con más. nuevo Pampers Comfort Sec con Extra Sec Pods. Mantiene a tu bebé hasta dos veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Pampers, amo. Y bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer un gameplay del el jueguito este. Vamos a hacer, voy a jugar un rato al Apex, al Apex Legends. Y... y... <música> Oh <laughs> no no no no! <laughs> oh. Hola mortales, soy Julio Trofe. Se burlaron de mí ahora les caerá la lluvia y ustedes no pasarán matemáticas. Ja, ja, ja, ja. La única manera de librarse de esto es darle like a este video y de paso pasen a ver mi video donde salgo jugando lol. Ja, Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y bueno, que les ha parecido el primer video de Slowbro, dejen su like y suscríbanse si les gustó y si no también, o Julio Profe irá a por ustedes, de paso les dejo unos memes bien jaja ja que risa, para que se rían en esta cuarentena. Y por cierto, el editor no podía ponerme otra voz menos Boomer por Dios, o sea, ¿quién verga usa loquendo en 2020. La palabra hello en inglés significa hola y la palabra kitty de origen chino significa del mundo. Entonces hello kitty significaría hola del mundo. Otra curiosidad. Ja que buen meme, gracias por ver el video y dejen su like porque este video va a tener mucho copyright, aquí les estaré dejando otros videos de citra así que si quieren pasen a verlos, apoyarían a este Pokémon con voz de loquendo, así que nada gente nos vemos en el siguiente video.